Buenos días Digo buenos días porque en la vida real es la una y, y veintitanto creo Sé que es la una de la mañana pero no tengo sueño Entonces como ya llevo ya como tres meses en esto dije bueno Te incorporas a la creatividad O sigues comiendo y encontrando. Ay Dios mío papá ¿Qué cosa es esto? ¿Qué aspecto es más fea por Dios? ¿Y hasta cuándo? Ok, cáncer. <ríe> bienvenidos al canal. Yo soy Mari. Bienvenidos al canal Mariposa Monarca Tarot. Hoy les hice una breve encuesta, ni les puse una figura bonita, un nada. Con razón, cuando no ven figuritas y no ven colores bonitos, no les llama la atención. Pero bueno, estoy contenta con los votos que hubo. Ganó el amor. ¿Verdad? ¿Qué más podemos pedir en estos tiempos? <risa> Aunque yo estoy pidiendo, estoy pidiendo economía, solidez, base asentada, lo que sea como se diga. <risa> bueno, cáncer después a de hacer la lectura de amor, amor, amor, amor. no les especifiqué si querían relaciones o si querían solteras pero por si o por no, consejo por lo que estuve mirando en la carta en la astral las relaciones están teniendo dificultades dificultades así que esos eclipses cuando nos caen recuerden que su vibración o su energía son seis meses lo que dura en el ambiente en, en nuestras vidas en nuestro astral, en fin si de verdad quieren esas relaciones métanse adentro investiguen, indagan como el ermitaño que tanto les está saliendo las relaciones por las consultas personales que, que he tenido, no ha sido mucho porque me he alejado, he querido alejarme de esto durante Bueno, desde que empezó el coronavirus, el coronavirus ese, Me quise quitar Tienes que seguir lo que, va, lo que tú vas mirando Al menos yo soy así Lo que yo veo que está marcando en mi carta natal O astral Los tránsitos planetarios Si no, te fundes Se siente la persona En el caso yo les estoy contando algo Un tip de de mí yo me estoy sintiendo como una presión que tienes que ir hacia tu adentro, sí o sí. Porque afuera es como que estés en un remolino y veas la casa que quieres, y veas el trabajo que quieres, y veas, no sé, cumplir tus metas por aquí y se te va. No no tienes. Es como que el imán que tienes no carta nada más que plástico. Y el plástico y el imán no se conectan. Entonces he tenido que serenarme y decir, ¿sabes qué? No te vas a volver loca. No, no, no, no, no, no. No más estudio, no más esto, no más aquello. Aguántate, espera, No apliques más en algo que ya sabes que no, que ya se acabó. Pero es la, es esa persona que es ansiosa que tiene que hacer algo. Por eso les decía, no tengo sueño. Pues entonces vamos a ver, vamos a hacer esto. Es lo bueno de trabajar por tu cuenta, de no tener presión. La presión que tengo aquí es que no tengo un medio, un centavo para cobrar. Pero si sabes administrarte, tú dices, que venga lo que tenga que venir. Hay momentos que hay que cerrar, muchachos y muchachas, señores y señores. Yo no fui criada por mi padre, fui criada por un padrastro dicho sea de paso, tenía el signo que es el infortunio de mi carta o en mi persona en mi vida pero este señor me dio tantas lecciones tan lindas y fue lo mejor que pudo haber conocido y él me decía Mary él me decía Mare, Mare Mare de cinco pesos cubanos guarda tres, gasta uno, gasta 2 porque la vida está llena de chitiñosas y es lo que me ha permitido a mí estar hace cuatro, tres, cuatro meses que yo no hago nada con YouTube. Y también un apoyo magistral. Que Dios me lo bendiga. Ok, vamos a ver. Cáncer, empieza con soltera. Solteras de cáncer. Hijos, hijas, feliz cumpleaños que yo me acerqué, hice la rueda solar y ni, ni, ni miré signo ni miré nada, dije, este mismo Vico que es uno de los signos que tanto me sigue, y yo estoy enamorada de los signos que me siguen, son esos signos los que me atraen, los que no me permiten, de verdad decir, sabes que voy hasta a borrar los canales eso para no verme más en esta historia, en esta tentación, de que cada vez que vea voy a, voy a entrar, son esos signos, Y, y, y, y veo la veo la sinceridad y con respeto comentarios que no son respetuosos yo ni los miro que ya te digo me he distanciado so, están abiertos los comentarios pero no estoy porque les digo me he metido hacia adentro y he, he tenido que confiar en lo que me dice mi, mi voz interior consejo que les doy porque si no la cantidad de loco que nos va a rodear y nos vamos a hundir en ese barco y normalmente estamos con los, los 20 sentidos funcionando sanamente y nos las vemos negra con pespunto y colorado, pues si perdemos la cabeza entonces estamos embarcados tengan paciencia hagan mucho ejercicio de respiración yo estoy mirando que hay posibilidades de conexiones, pero no es de la forma que queremos, con la persona que queremos. Si no hay distancia, entonces el coronavirus, y si no, el tema económico, y si no, podemos estar sintiéndonos de esa manera, como que nos estamos desbaratando, como que toda la estructura que teníamos, las creencias, incluso lo que entendíamos por amor no es, ya nos queda, nos queda, tú sabes, nos queda grande esa chancla. No sé, es lo que yo siento. Les comento de mí para ustedes. Así que ustedes, gracias, porque sé que van a haber muchas personas. Mary, me pasa esto, me pasa aquello, como siempre. Y agradeciendo su confianza y sus detalles, sus momentos, sus tiempos, para un tanto compartir lo que, tra lo que traemos. Lo que nos trajo el barco. Bueno, ya. No doy más tequitiqui ni más chachara. Vámonos ahora. <coughs> solteras. ¿Qué está pasando con las solteras? ¿Qué está pasando con las solteras? Dos de espada <coughs> Dos de espada Solteras de cáncer, cáncer, cáncer Mira, eso es una carta de indecisión Pero también es una carta de no expresar tus verdaderos sentimientos Es una carta de, de cierta autorrestricción ¿Ven? Es una carta de saberse lo que se tiene que hacer. Puede haber una, una compli, una, un compromiso ahí con alguna situación del pasado. Algún tema sentimental del pasado que sabes que cerró. No te voy a decir que es que estés amando a otra persona. No, no, no. A veces son temas que es como cuando... Eh, no sé... A mi edad ya no sucede, pero vamos a ponernos de 20 a 30 años. El que me la hizo, a lo mejor no la va a pagar con mi persona. Pero el que venga va a pagar todos los platos rotos. Es una carta como así. La recibo de esa manera. Entonces, hay un 2 de espadas. Y en un 2 te voy a decir hay ambivalencia. Se le llama al equilibrio, aunque no sean un dos de oros. El dos significa también eso en, en numerología. Está en dependencia de para dónde quieres ir. Pero tienes que hacer el balance entre cierro el pasado y voy al presente. Eh, no levanto más barreras, no me defiendo más. Eh, protejo a mi corazón, pero de una forma equilibrada. Porque en, real, en realidad la persona sí quiere una nueva pareja. Mira, haz de oros, tienes una posibilidad. ¿Me? Hay, una, hay una probabilidad de comenzar algo desde el pasado. O también puede que estés, estés pensando en esa posibilidad de materializar algo, pero a la vez estás en esa contienda contigo misma. Mira, está a favor la torre. Tira abajo eso, eso que te limita, que no te deja tener ideas claras. Que no te deja confiar, que no te deja construir sobre nuevas bases más sólidas, más más sanas. ¿Ves? Que estés en duda, ¿será? Porque es una carta de dudas, ¿será que esta probabilidad viene a jugar conmigo? Esto eh, me lo estoy imaginando, no lo estoy creyendo, pues te dice la carta del mundo que estás en el camino. Que eso que tú te encuentras en tu camino es regalado, es para ti, es tu regalo. Que deberías realmente abrirte a las probabilidades que pudieras tener. Mira, te dice que te conecte con tus emociones, que sea creativa, que es probable que, no sé, que te refugies en poemas, en poesías, en películas de drama, esta, romántica, de, para que vuelvas a encontrar esa, esa parte de ti que es parte de la vida también, te dice que, es como que tú estás haciendo nuevos nuevo estudio, es una nueva manera, nos toca con ese Plutón, en oposición en cuadratura con el Sol, a darse cuenta que ese monstruo pequeñito, le está diciendo a, al Sol, que es tu esencia, que es tu yo soy, ¿Eh? tienes que cambiar algo, y ella está resistente, el Sol está resistente, ok así que si estás en ese camino claro tiene que salir el mundo porque es que estás haciendo las cosas como debes de hacer ok mirando bien otras situaciones cómo hacer cómo cómo actuar o cómo, cómo funcionar en esta historia <coughs> está en contra mira el 10 de copas es lo que está en contra esto es un 8 de oro el 10 de copa, porque estás bloqueada No crees en el amor, no crees En la probabilidad de enamorarte No lo crees Yo les estoy haciendo, aparte de esta lectura Que en este caso voy a tener que sacar Dos cartas del Del, del simbolón Yo les estoy Cerrando, voy a empezar a hacer eso A ver si lo mantengo Pero bueno Yo les estoy sacando El simbolón A todas las lecturas que estoy haciendo no les quiero desarrollar, se las dejo así como un regalo, como una doble lectura. Vamos a ver qué le sale a cáncer. Pero está en contra del 10 de copas. No, si, no lo crees. Estás en un bloqueo emocional, sentimental, mira. Y te dice la justicia que hay una persona nueva. Esta persona puede ser extranjera o puede tener un tipo de trabajo un poco complicado. Pero es una persona diplomática, una persona dulce, intelectual, agradable, y que quiere una cosa firme, quiere una cosa bonita con tu persona. Esta persona puede ser los cuatro signos. Digo, los cuatro. Eh, los cuatro elementos. ¿Ok? Puede ser los cuatro elementos, pero sin embargo. Mm, en esta ocasión, aunque me está saliendo carta de agua mm, Si es carta de agua, eh, esta persona es mucho más joven que tú Si es, digo, si es cáncer, piscis, escorpio, no es más joven que tú Pero si es Libra, ve, Tauro, Vico, Capricornio, Acuario ve. Si es, no veo Géminis, ok, veo Acuario, Libra Pico, Capricornio Cáncer Piscis Escorpión Si es, es signo de agua Es más joven que tú ¿Ok? Esta conexión Mira, puede ser por redes Pero también puede ser en un lugar físico Así, en un lugar físico Un servicio Ambiente social O en tu trabajo ¿Ok? Recuerden que yo después les voy a sacar el, el, el simbolón. El simbolón es un tarot. Es un... ve Ustedes están en el... Ah, no les dije que estaba en el ermitaño. ¿Ven? Algo ah, muy inteligente. Pero no se me queden en esa oscuridad. No, ahí... Ah, busquen la luz. Busquen la luz interior. Pónganle luz a esos pensamientos y a esa duda o a esas dudas. A esas preguntas y a ese miedo a soltar la soledad o el estilo de vida que han llevado para comprometerse o para darse frente a una nueva posibilidad que es sólida con ese as de oros ¿ves? Eh, es mejor abrirse, darle luz a ese sentir porque lo pueden sentir, lo pueden pensar lo pueden les puede pasar por la mente no hagan no, no como carta final me sale el 9 de varas entonces que no que no te pierdas esa oportunidad que no te la pierdas, ¿ok? les decía el símbolo es un es un tarot, pero es astrológico, ok, so, ustedes se van a dar cuenta, las cartas que se miran, porque no tengo muy buena iluminación, pero eso es lo que hay, eso es lo que hay, y lo que hay guardado en casa, o en el banco, no es para estar yo, iluminación, no, se aceptan donaciones, yo no puedo hacer más, les decía, el simbolón de, el, la carta, las cartas del simbolón, las cartas que los voy dejando así. Porque no voy a no me voy a estar pagando yo. Eh. <coughs> Aplicaciones donde te ponen Si sí te ven. Como es. Miras. Tremendas cortadas. Lindísimas. Pero 12, 13, 15 a medio. No puedo ahora meterme en viles. Ve. Ustedes si se dan cuenta. Tienen como unos símbolos. En este caso. Este es. Eh, Marten Aries. Casualmente. Que estamos viviendo Marten Aries. Y mira. Y venos en en Géminis, que en este caso se está viviendo eh, Venus en, ay no me acuerdo, no me fijé en ese detalle, nada más que miré las rayas rojas esas, y vi Plutón oposición a Venus, y eso es una configuración durísima, porque es meter la cabeza contra, la, contra, la, contra un, un muro de concreto, entonces en este caso, ve, yo les estoy dejando esa carta, yo no se las explico en en la lectura, pero les dejo el subtítulo que viene siendo algo parecido a lo que me reafirma la lectura. Ok, <coughs> en este caso, esta carta habla de chisme, pero no va con ustedes. Esta la abrí yo porque la abrí. Creo que esto le salió a, a Leo en las cartas, en la lectura que yo le hice de su rueda solar. Esta es la que le sale a ellos: que esto es estar en enredo y chisme. Que bueno, que no va con ustedes, gracias a Dios. Bueno, vámonos ahora con no te pierdas esa oportunidad. La experiencia que hayas adquirido ya cesaron, mira, ya cesaron las malas experiencias, están en la tierra, ya eso está en la persona integrada, que es lo que me significa ese haz de oros, integrar lo que es tu, lo, tu cuerpo espiritual, material, ves, tu, tu cuerpo también emocional, es la integridad, la integración de lo que aprendiste, pero que no te pierdas esa oportunidad. Vámonos entonces ahora con los solteros. Ay, Dios mío, no sé si este me dará todos los RAM que necesito para hacer lectura. Por eso es que hay tantas cosas que estoy... Ya te digo, tantas cosas que tú ves así al alcance se te van que no puedes porque siempre hay una piedra. Entonces tienes lo que quieres. La piedra se cae, pero te aparece una piedra del cielo que tú dices. Y ahora, ¿cómo le hago? ¡Ja, <risa> Dios mío, Padre eterno de la gloria, santificado sea tu nombre. Vámonos entonces con los solteros de cáncer. Recuerden, el subtítulo que yo le ponga es que la saqué, lo saqué del tarot de los, del simbolón, que eso también un tanto abarca los, los tránsitos planetarios. Tiene una conexión, yo la he revisado conmigo y SIDA tiene una conexión <coughs> para los solteros ustedes están interpretando alguna situación que ya se ha terminado que ha sido difícil para ustedes ha habido también como o se está teniendo, se, este, se estará teniendo, recuerden que esta lectura es para este mes. Se estará teniendo como ese, ese pensamiento, o esos pensamientos de liberación y de organizar su vida. De como decir, para la próxima me voy a, a dar más, me voy a fijar más en qué compromiso me meto. Ustedes están dejando una historia difícil atrás, ok. Mira, ustedes están dejando un tres de espadas. Algo que ha sido para ustedes tormentoso, pero recuerden que todas estas situaciones, lejos de marcarnos y todas historias, hay que saberlas superar. Entonces te dicen que vayas al... Lo mismo puede ser que una conversación con una persona mayor te puede ayudar mucho. Como también que, a, que vayas más a tu parte intelectual, porque a veces nos quedamos en ese drama y entonces... Se nos acercan personas o nos mantenemos el día entero con ese disco rayado, con ese CD rayado. Me hizo, me hizo, me hizo que seas más, más sabio, más serio, más recto, más contigo, ¿ves? Porque a veces andamos por las, por las esquinas que damos, tú sabes, que, que, que estamos de compasión, ¿ves? En este caso te están saliendo cartas de mente Cartas de espada Entonces es un tanto vete a tu sabiduría O vete a la mente Hay cosas que se atienden con la mente Hay cosas que se atienden con el corazón Pero también esto puede ser una persona mayor Que te pueda aconsejar O un terapeuta Alguien que use uniforme, bata blanca También puede ser, ok Si es que es necesario para superar esta historia Ok y también es un tanto, dedícate a tu trabajo. Eh, trata de hacer cosas que te sean creativas y que te, que te resuelvan temas, ve Que te resuelvan en otras esferas. Es un tanto entreteniendo entre lo que es palo va y viene la mente. Porque es la mente la que nos. Recuerden, yo siempre le digo a la mente, insecto En este caso lo la comparo con. Lo mismo puede ser con un escorpión que con un insecto frío. Ven, con un sactamonte también la comparo porque no deja de tener su luz. Ok, mira, ve, ha habido traición. Ok, ha habido traición, eh, ha habido chisme. Mira, les viene bien esa carta que saqué. Esa carta les viene, les viene bien al... A Cáncer soltero si ¿sí les viene a ustedes. Ha habido chisme, ve. No, esto no es. Ha habido chisme, ha habido intromisión, pero también es un poco de indolencia o inmadurez. De, um, hay que superar este tema de tener el control de la relación, de discutir por cualquier cosa, de, de ver fantasmas donde había y no. En este caso veo que se si había fantasmas, ¿ok? Pero tú vas a dejarlo todo atrás. Mira, ve La luna. La luna, escucha tu intuición. Déjate guiar por tu intuición. Ve, si tú intuías o estás intuyendo que hay una traición, la hay, cáncer soltero. Ve, mira, un 5 de copas, 5 de vara, cinco de espadas, tres de espadas. Más claro ni el agua. ¿Qué se esconde? Se esconde incluso, eh, de cierta manera, de ambas partes, mucho maltrato. Mucho maltrato oral, pero también, o verbal, pero también puede haber agresión física está en contra, alguien en tu entorno ha metido chisme ok, alguien en tu entorno ha metido cizaña y también es que como que estás debilitado ve, reina de espada y, y rey de espada tres de oros entonces aquí se rompió la colaboración se rompió el contrato, los convenios se rompió eso por una tercera persona, tres y tres. Tres de espada y tres de oros. Lo siento, muchachos, pero eso es lo que me está saliendo. Entonces, ser responsable de tus propias emociones, de tu propia vida, a tomar el toro por los cuernos. La dependencia emocional aquí no está en nada. Con esa luna, tienes que registrar, revisar más tus condicionamientos maternos o qué tú crees, por, qué tú crees que es el amor. Porque aquí yo veo como que, que confiaste en alguien que de verdad, por razones de la vida. Por razones. Nadie es bueno, nadie es malo. No te salió de la manera que tú. Pero puede haber aquí chisme, intromisión. De cierta manera hasta magia negra. ¿Ok? De cierta manera hasta magia negra. Ojos con eso. Entonces, mira. Cinco. ¿Ve? Los tres cinco te han salido. Cinco es rivalidad, trivialidad, conflicto, ir a fondo. Toca al fondo. Y te sale que te esfuerces. Que te, que te. ¿Cómo decirte? Que aunas. Que. Que te. Que, ¿cómo decir? Unir tus fuerzas para poder salir de la, hacia adelante de esta tormenta. Porque si veo aquí. Uh, veo un poquito feo, ¿ok? el soltero. Voy a ver para las personas que están De amigo y novio Ay Dios mío Esta cosa dará Ah porque entonces me he dedicado a bajar Aplicaciones que son necesarias Pero como estaba eh, eh, Sigo buscando <risa> Sigo buscando Otro tipo de trabajo Porque realmente La inestabilidad Hace Hace olas Ok, vámonos con los amigos y novios ahora. 3-5, te, te, se te recomienda una transformación sí o sí: transformación, dolor y soledad. El 5, tres veces. Para los solteros, necesitan ponerse más pilas esto es para los novios entonces las relaciones bueno como es cáncer, que está de cumpleaños los voy a dejar así entonces esto es para los novios bueno los dos están por lo mismo ok, los dos quieren esta relación los dos quieren un próximo nivel en los novios ok Cáncer, cuidado con ese dos de varas. Y ese dos de varas, mira mucho al pasado. Se dan cuenta, está totalmente virado hacia la izquierda. y es pasado. Vienen a ver ustedes sus indecisiones, su qué sé yo. Aunque puede ser una pareja que está distante en estos momentos. ¿Ok? Y, y él no deja de, de imaginarse, de ilusionarse, de, de fantasear que voy a hacer cómo la voy a complacer. ¿Ok? Pero viene una nueva, un, nuevo, un próximo nivel para estas parejas. Y él quiere matrimonio. Él quiere que tú seas la madre de sus hijos. Y tú también quieres ser la madre de sus hijos. ¿okay? Él estaría haciendo un replanteamiento con claridad mental, con decisión. ¿okay? Y además de eso, terminando con algo que ya él sabe que no debe de seguir siendo. O sucediendo. ¿okay? Con ese 7 de copas. 7 de copas se inventa muchos sueños. Él va a ver las cosas con más claridad y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a conversar, vamos a ver quiero, deter, quiero determinar nuestras situaciones Y tú vas a dar el sí, encantado de la vida Ok, para los novios Los voy a ligar así porque miren, Tienen una relación y un, una Si están distantes se van a conectar Se van a, o comunicación rápida Ese testeo constante, ese llamarse Esas cosas, ok Hay algo bonito ahí para los, las parejas de, de cáncer Voy a ver con las Señoras que están Ay Dios mío Bueno ya voy a ver con las personas que están Las mujeres, las señoras que están Las solteras No hace que me digan Yo soy señorita Las solteras que están conectando por internet La voy a cortar aquí porque es que esta lectura no viene aquí Pero me estoy dejando llevar Y no me una hora de de video porque no me alcanza el RAM No tengo suficiente espacio en la memoria Con el teléfono que grabo Así <ríe> a pedazos <ríe> A pedazos, corazones Para las solteras que están queriendo comunicarse, que están en redes sociales, pues a testear y a, y a prestar la atención a alguien que puede estar un poco cerrado esta persona. Pero veo probabilidad aquí. Sí. Así que mira, te sale el cuadro de oros, el paje el de espadas y el, y el caballero de oros. Ok, so, conversar mucho con esa persona que está un poco cerrada. Recuerden que todos venimos heridos, pedazos de nosotros, cosas resueltas, cosas no. Ténganse paciencia y más con la configuración que estamos teniendo. Esta persona es directamente Tauro, Vico Capricornio. Ok, de 25, de 30, 40, puede ser mayor. Pero es un hombre joven, joven, adulto. Para los solteros que están en las redes sociales Y ya voy a contar aquí Que esto no viene aquí <risa> Para qué decirte Para los solteros Que están con las redes sociales Bueno pero los ex Es que yo los ex Lo hago con aquella lectura que están en las redes sociales bueno mira, preocúpate más por resolver tus problemas de ahora ok si sí tienes, tienes intenciones, pero tú vienes con un 10 de varas hay que soltar, hay que destilar todo lo que se venga cargando para poder concentrarnos te salen 9 de copas pero es como que tú estés pidiendo algo del pasado me, y sigues preocupado, a finales todavía sigues preocupado como qué será, cómo será, cuál será, si se presenta alguien, pero eso es un 3. Entonces puedes estar pensando en alguien del pasado. Estar conociendo a alguien que puede esa situación fluir. Necesitas consejos, necesitas avanzar, necesitas creer más en tus sentimientos. Y en tu intuición. Pero también el basto me habla de que hay cambios que hacer. Deberías de cambiar. Mira, te sale posibilidad en las redes sociales de conocer a alguien importante. Ve, alguien interesante con esa rueda de la fortuna. Tienes un cierre de ciclo con ese 10 de balas y te dice la rueda de la fortuna. Que hay algo que se ha terminado. Mes que la vida te, te dará más oportunidades, otras oportunidades donde aplicar la experiencia que traes y también de crecimiento, la posibilidad de crecer. Pero a, a, a, resuelve los temas con ese. Bueno, no, no los voy a ligar a las lecturas porque a veces no coinciden, pero en este caso sí les digo: resuelve tu tema de tu. ¿Qué quieres hacer? ¿A seguir arrastrando lo que has vivido en el pasado? ¿O quieres.? dártela a las nuevas oportunidades situaciones difíciles en el amor tienen que irse se fueron, se van y probabilidades nuevas tendrás son tres pero está de ti que tú te mantengas pensando anhelando el pasado a veces con esa cartica del 9 de copas se te advierte algo puedes lograr algo del pasado pero es como cuando tenemos a alguien o aquí con ese 5 de espada que salió cuando tenemos a alguien, lamentamos mil veces haber tenido, haber tenido esa intención y habernos programado para ese, esa conquista. De ustedes está. De ustedes está. Los voy a dejar aquí para entonces poner a Alex en la lectura de las relaciones. Gracias por tus visualizaciones. Gracias por tus slides. Mira. Ve. Nueve de espadas. Tú esperas algo del pasado. Hay, hay un pasado que tienes que recuperarte, generar pensamientos positivos. Si tú generas un solo pensamiento negativo, a partir de ahí va a parir todos los que vengan negativos. Se te dice con la rueda de la fortuna que tienes suficiente habilidad, experiencia, aprendizaje y que te deja lo nuevo, porque el pasado te va a traer de esta manera. Porque es algo que se cierra. La persona no es la que tú conectaste en algún momento, ni la relación va a ser lo mismo. Que fue en su intención en primer momento ok gracias por tus visualizaciones gracias por tus likes gracias por tus comentarios de luz y bendiciones bienvenido a las nuevas suscripciones pero lo voy a hacer esto antes de cerrar completamente y no se las voy a explicar yo les pongo el subtítulo de la carta que salga de aquí una una voy a querer una cartita de él símbolo para las solteras de todas formas lo hacía porque tengo que cerrar la cama y darle foto a esto porque no quiero que saquen la lectura abajo <coughs> Solteras primero. Mira, te sale ben Mercurio en Géminis y te sale Neptuno en piscis Lo que se está viviendo ahora. Pero yo les pongo después el subtítulo. No me voy a poner a explicarle. Eso es para las solteras. Eso son decisiones. Recuerden que eso es un 2. Se parecen parecen dos personas iguales pero es un hombre y una mujer decisiones a tomar ok, a escuchar a los ángeles a escuchar tu intuición a dejarte llevar, a fluir con esa nueva conexión que estás teni estarás teniendo cáncer soltera me voy con los solteros ahora no te dejes deslumbrar de pero sí esa parte de, mira, la perrera esto es Marte. Ok. Esto es Marte en Acuario. Y Mercurio en, en Virgo. Está. Vuelve a salirme una lectura que tiene que ver con la mente. Ahí está sobresaltado Mercurio. Y más a la mente. Y más a lo que es realmente en concreto. Mentalmente. Sin engañarte. Con esa luna que salió. Lo que te es conveniente es soltar. Ves. Lo que tú sabes que viene el pie, el pa, que va a ser lo mismo una cosa o cosas así. Y te sale la, el martes en acuario, probabilidades en las redes sociales, muchachos. Ok. Bueno, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. Es todo.